Bueno, señores, eh, ya como hemos visto, este año la, palabra, la parada de Bronx fue limitada por el tema de la pandemia, estamos en medio de una pandemia y hay que respetar ¿no? a las autoridades eh, de aquí, de la ciudad de Nueva York. Ya en esta parte final hay que agradecer a todas las empresas que han hecho posible esta transmisión Supermercado y Farmacia Manantial, también gracias a Superflex, Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Recuerda que la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos te dice que no dejes pasar la oportunidad de invertir de comprando la casa o el apartamento de tus sueños en la Asociación Duarte. Te damos la oportunidad de, de realizarlo ofreciéndote la mejor tasa de interés, flexibilidad del de mercado. No lo pienses más y ven a la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, Ministerio de Agricultura. También gracias a Óptica Máxima Visión, Óptica Máxima Visión, La Romana, y güey San Pedro. San Francisco de Macorís y próximamente en Bonao, óptica máxima visión, mejores lentes, mejores médicos. También gracias a nuestra gente de Agua María, su salud, Agua María, porque el agua es vida, mi agua es María, la mejor agua de República Dominicana. Alcaldía de Salcedo, gracias a la alcaldesa de Salcedo, María Martínez, también a Salcedo Cargo Express. Salcedo Cargo Express, envía tu caja, tanque, mudanza otra vez de la más grande, Salcedo Cargo Express. New Parisian, restaurante y hotel, confort, calidad, seguridad. Nuestro restaurante ofrece menú con la mejor selección de comida nacional e internacional. Ven y conócenos en San Francisco de Macorís. Tenemos a New Parisian, hotel y también restaurante. También gracias a nuestra gente de fibrasina. Fibra gracias a todo ello, como también Ventura en Contact Service. Más de dos décadas con experiencia llenando tus taxi. También gracias a nuestra gente de Piquenique. La salud entra por la boca y la familia de Piquenique lo sabe. Por eso contamos con la mejor variedad de alimentos saludables, orgánicos, para recoger. Recuerda que estamos en el 4179 de Broadway, New York. También gracias a la gobernación provincial Hermanas Mirabar, licenciada Lissette Nicasio. Raquel Travel Agency, la agencia oficial de la Gran Parada Dominicana del Bronx. Gracias también a la alcaldía de Tenares, la alcaldesa Emanuel El Caño, el alcalde Emmanuel Escaño, también a César Núñez, delegado distrital de Jamado Afuera. Gracias a Ciudad Milde, también a Unión Chipping. Gracias a toda nuestra gente que hacen posible esta transmisión. Miren, llegamos